De los cielos nos llega ya la promesa De los cielos nos llega ya la promesa El Espíritu Santo se siente y está mal. Cuando recibe el Espíritu Santo, se siente el pueblo de Dios. Cuando recibe el Espíritu Santo, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego. Cómo se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo, se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Ardiendo El fuego del Espíritu Santo de Dios oh, amén. Hoy la iglesia está de fiesta Estamos cantando Hoy la iglesia está de fiesta Estamos cantando El Espíritu Santo en nosotros ya está. siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu ¿Cómo se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo? Ardiendo en fuego, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego. Y gózate ese mambo que viene del cielo y está lleno del Espíritu Santo de Dios. Hacemos las manos todos en alabanza. Hacemos las manos todos en alabanza. Que el Padre bendice al pueblo que le alaba. Que el Padre bendice al pueblo que le alaba. Hacemos las manos todos en alabanza. Hacemos las manos todos en alabanza. Que el Padre bendice al pueblo que le alaba. Que el Padre bendice al pueblo que le alaba. Como se siente el pueblo de Dios, cantaremos.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 para Cristo